En referencia de atendernos el economista Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Mario, saluda, gracias por atendernos. Un gusto para mí, buenas noches. Bueno, bueno Aldo, mira, este, yo en las últimas horas escuché a un colega tuyo, que además es diputado nacional, nada más ni nada menos que a López Murphy, decir que existe el riesgo de que estén usando los encajes. Este, en el mercado de cambios eh, y no descartó que los encajes obviamente de depósitos en dólares sino descartó que también puedan prender las reservas de oro este este bueno y mañana vamos a tener el índice de inflación que va a ser para también para tratarlo bueno qué, qué podemos decir de todo esto algo y que lamentablemente es la realidad no no sería la primera vez que esto ocurre en vez de salir a vender o a prender las reservas de, que hay en oro, lo que se empieza a hacer es utilizar, porque lo otro tiene un costo, por supuesto, este, utilizar la liquidez que hay disponible en el sistema financiero, en realidad, del banco, de, del, en el banco central, que es el sistema financiero, o sea, que son los depósitos, aparte de los encajes, de los depósitos en dólares. Eh, se supone que ante una corrida... Bancaria de los depósitos sobre los depósitos en dólares, que eh, realmente no, no hay una corrida, pero que están cayendo, los depósitos están cayendo. Eh, en el último momento, uno puede decir: Bueno, si necesito los dólares, vendo las reservas de oro, ¿no? Eh, pero lamentablemente, las reservas netas hoy en la Argentina son negativas, o sea, las que son, ya no tiene más en una palabra reservas netas el Banco Central. Se ha quedado sin dólares propios y, por supuesto, como tiene que seguir interviniendo y está interviniendo en el mercado, lo que hace es usar esas, esa posibilidad no que estoy comentando que estaba comentando hace un rato, lo cual habla de un Banco Central, la verdad, es que está recontraquebrado, ¿no? y que la única forma de que este Banco Central salga o por lo menos gane tiempo y no termine de, de estallar por los aires es un acuerdo con el fondo que termine eh, trayendo, trayendo dólares extras mm. de organismos internacionales fundamentalmente del fondo monetario para fortalecerlo eh, y de la inflación bien gracias porque la verdad que no se ve activo de que bueno una cosa va encadenada con la otra no es cierto este de, de que disminuya mañana que te, te, entre 7.2 y 7.8 son todas las informaciones que hay de los de las este, encuestas de las este, consultoras este, estamos en un en, en, ya en un, en un piso se puede bajar este, con las expectativas que hay recién la, un analista político me decía bueno, con este Pato Rengo el pre, el presidencial con las expresiones que hay lo veíamos con Claudio Jacqueline secretario de la verdad que la utilización del lenguaje, muchas cosas que realmente este preocupan. este El marco eh, no da, ¿Qué, qué, qué, ¿qué decimos? La verdad, yo estoy muy preocupado porque creo que si no se da la renegociación con el Fondo Monetario Internacional mm. y no llegan fondos frescos, lo más probable es que eh, se espiralice aún más la inflación y... E incluso tenemos el ritmo de una hiperinflación a la vuelta de la esquina. El mejor escenario sería que estos fondos frescos lleguen, que sería alrededor de mil millones de dólares, por lo menos lo que se necesitaría extra mm. lo que ya estaba apostado que llegue durante este año. Y si eso sucediera, yo creo que el mejor número de inflación que podemos llegar a dar va a tener un 6 adelante. Ajá. Eh, y de ahí a tener 7 va a ser lo más frecuente y lo más probable, ¿no? Así estamos durante un año con una aceleración importante de la inflación. De hecho, nadie espera que mayo dé por debajo de abril, ¿no? Bueno, Aldo, este, eh, eh, estuvimos hoy muy, muy, muy al galope del tiempo. Yo te agradezco que nos hayas acompañado al menos en estos minutos. Queríamos conocer, obviamente, tu este, autorizada opinión y bueno, creo que hay un paréntesis que se abre porque es un año político, la política marca y la verdad que lo que está mostrando hasta ahora por lo menos es preocupante. Totalmente, la verdad es que por eso yo no tengo muchas expectativas positivas, lo único que sí veo de pedir como positivo es que este gobierno por lo menos logre dejarle la economía haciendo un estallido al próximo y bueno, ya será de responsabilidad todos los argentinos, elegir un presidente que tenga un equipo que pueda resolver los problemas de fondo que tenemos. ¿no? Aldo, te mando un fuerte abrazo, gracias por habernos acompañado. ¿eh? Un abrazo y muy buenas noches para todos. Igualmente. Bueno, ya estaba el economista, el licenciado Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.